Y llegó el momento, llegó el momento de ADN emocional, llegó el momento de, él, de Daniel Molina y todo su equipo, de Delia Fortunato, de Cristina Malegni, que siempre le digo mal el apellido, pero espero que estoy mejorando. ahora. está, me bien, está bien. Sí, me Esta conexión que tiene la familia Mix, que te hablé hace un ratito con el coach Jorge Burnett, y estos hermanos, Daniel Molina, que son dentro de la familia, que van a hablar temas diferentes, pero que coinciden, que están conectados. Le voy a dar la bienvenida, Daniel. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Karina. Hola, Delia. Hola, Cris. ¿Cómo están? Hola, Karina. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy bueno. bien. ¿Cómo estás, muy bien, acá pasada por agua le decimos a la gente que quizás hay un tema de conexión, pero estamos viviendo una tormenta, un temporal, así que es, es lógico que suceda. ¿eh? Bueno. Bueno, los dejo, los dejo disfrutando de ADN emocional. Buen programa, chicos. Dale, gracias. gracias, Cari. Gracias. Bueno, estamos, sí. estamos los tres. <risa> eh, nerviosismo, ¿sí? Y... Intolerancia. En realidad se me ocurrió charlar de este tema eh, para poder dividir bien lo que porque la gente cree que está asociado la intolerancia a ese nerviosismo. Eh, así que principalmente vamos a hablar del nerviosismo que tiene que ver con eh, esta ansiedad, miedo eh, a, o mantenerme en un estrés permanente para poder este, defenderme o, o huir, ¿no? sería el estrés, lo que decimos estrés. Eh, esa, ese nerviosismo también es bueno porque de alguna forma nos mantiene también en alerta en un montón de actitudes como para poder este, reaccionar, por ejemplo, eh, tanto ahora como nosotros, eh, eh, por ejemplo, estamos exponiendo algo y puedo sentir nerviosismo, eh, y este nerviosismo es algo bueno, algo que me prepara para poder este, eh, conectar con toda la idea para poder transmitirla. ¿sí? Ahora, la intolerancia es una, una decisión distinta a que una persona puede tomar ese rumbo o no. Porque mm, es una opción. Eh, eso habla de la intolerancia cuando una persona de, tiene pérdida de amor propio. ¿sí? Porque eh, todas las frustraciones eh, las vuelca a esa intolerancia y no tolera al resto por la cual como nosotros hablamos que el otro no existe que solo está para mostrarnos lo que somos sería que eh, no se está tolerando el mismo, la misma persona entonces eh, llevado a la cotidianidad de las personas por ejemplo las madres cuando hacen las tareas con sus hijos serían perder el, el rumbo de, del amor al proyecto, pero de alguna forma eh, están flaqueando, digo yo, el, el amor eh, a uno mismo y hace que pierda el rumbo a nivel de la frustración de que el otro no entienda o no a, sea o no haga lo que yo quiero que haga. ¿sí? Entonces me provoca esta intolerancia que tiene que ver con relación al amor a mí mismo. Entonces, ahí estaba bueno marcar una diferencia en lo que es el nerviosismo y la intolerancia esto se marca en un montón de ámbitos de la vida cotidiana que tiene que ver con eh, la intolerancia en las calles o en, la, o en la no sé, en el trabajo en, en un montón de lugares que ustedes vamos a, a charlar de este tema ahora que sería cuando la gente manifiesta eso tiene un conflicto interno este, no tiene nada que ver con el nerviosismo y el nerviosismo no deriva directamente ahí, sino es específicamente una elección de la persona, entra en esa intolerancia por no poder percibir de otra manera que no sea la que eh, está resonando con uno mismo. ¿Se entendió ahí? Perfecto. Bueno, parece bastante corto, pero si podemos hablar del tema y quieren preguntarme, quizás disparemos para otro lado. Yo te puedo preguntar. Dale. En realidad el nerviosismo, desde mi punto de vista, el nerviosismo es inherente al ser humano. Digamos, todos en algún momento sentimos nervios, suponte yo que sé, al ir a rendir un examen, al tener que hablar en público, digamos, pero el Bien. nerviosismo es transitorio, salvo sí. que en estrés, entonces ahí entraríamos ya por otro canal. ¿El como dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Lo algo último? que vive en un estrés profundo y ya ahí entraríamos sí. en otro canal, ¿no es cierto? Que que se lo, lo atenderán los psicólogos, qué sé yo. Sí, eh, bueno, en un estrés profundo sería un miedo profundo más extremo, no que me mantiene mucho más en alerta y me puede perjudicar hasta la salud. Pero no tiene nada que ver todavía con la intolerancia. Y la intolerancia para mí es un antivalor. No sé qué Antivalor. Piensas vos. Antivalor, bueno. claro. Que es un poco lo que dijiste vos, ¿no? Bastante valor propio, amar, Exacto. amarse a uno mismo, ¿no? De Re reconocerse. Y que provoca la incapacidad de convivir con otros, digamos, de compartir sí. con otros. Y tiene un para mí tiene un sinnúmero de, sino de sinónimos, ¿no? El, ese famoso, esa intolerancia. Bueno, si no puedo convivir con el otro, en realidad el principal conflicto es que no puedo vivir conmigo mismo. Claro. Por eso, oye, agudizar la observación desde entender que el otro no existe, entonces hace que nosotros estemos trabajando desde adentro y para adentro, desde cómo sentimos para generar eh, esta intolerancia hacia afuera. Entonces, ahí puedo llegar a entender para qué el otro me muestra lo que me está mostrando. En muchos programas hablamos más o menos de lo mismo, pero sí valía la pena destacar lo que es el nerviosismo y la intolerancia para poder... Este, dar más eh, herramientas que cada uno pueda interpretar. Eh, ¿Sí? Deli. Sí, eh, no, yo me quedé pensando, eh, en, escuché atentamente a vos lo que, la diferencia que hacías entre el nerviosismo y tolerancia, me quedé pensando en la sí. tolerancia, que bueno, es lo, como la más... Este, aguda, ¿no? y, y yo digo, yo, yo conozco mucha gente intolerante, y vos sabes que quizás... Eh, no se dan cuenta que son intolerantes. Claro, seguramente que, por eso. ¿No es cierto? ¿No? ¿Hasta? No se escuchó. ¿Qué? Es que por ahí a las, las personas que son intolerantes no se dan cuenta sí. que son intolerantes. Para eso es como una... No, en todos los ámbitos de todas las cosas que hablamos es muy común que la gente no se reconozca por eso la idea es el reconocimiento personal para poder eh, eh, trascender lo que es el conflicto que se va a encontrar en todos los lugares. ¿no? Si, si hoy manifiesto una intolerancia con mi hijo, seguramente después voy a manifestar una intolerancia en el almacén o con alguien porque la vida en sincronicidad me va a poner a alguien para que me muestre mi propia intolerancia. Entonces eso es sincronicidad, eso es eh, el universo en sincronicidad. Tener conciencia de, de uno mismo eh, en el plano presente para poder sincronizar en la vida y encontrarte con lo que vos sentís, que sería esa paz interior que estamos buscando todos, pero que no la podemos buscar afuera, sino siempre adentro, ¿tá? adentro nuestro. ¿Sí? Claro. Así que siempre va a ser de la persona que se encuentre con la intolerancia, la intolerancia de uno mismo, por falta de amor a uno mismo si no tolero al resto, es porque eh, seguramente cuando te lo cuentan tienen el 100% de razón, porque tienen una excusa perfecta, porque vos escuchás todos los discursos y tienen razón, claro que tienen razón, pero la intolerancia tiene que ver con uno mismo, ¿tá? porque no puede lograr la empatía, la unión, ¿tá? que es lo que hablamos siempre, decime. Esa intolerancia con, con uno mismo, ¿Se puede, eh, ¿se puede observar, por ejemplo, cuando a vos no se te da alguna situación que vos estás esperando? Claro, porque esa es una frustración de estar pretendiendo la vida que sea como yo quiero que sea, o que el otro sea como yo quiero que sea. Entonces, siempre volvemos al mismo punto que sería, no están amando, solo están queriendo que la vida sea como yo quiero, y me mantengo en este orgullo que se interpone ante mi felicidad, para poder seguir manteniendo eh, esta creencia que es mi confort, que es la que, única que conozco, que no es vivir en el amor. Y entonces me es trabajoso vivir de esta forma. No, no estoy confiando en la vida, en Dios, o en como quieran llamarlo, para poder relajarme y confiar que todo lo que estoy viviendo es una bendición para un aprendizaje de trascender lo que es mi información. ¿Sí? Claro. Bueno. Sí. <risa> Sí. Estoy pensando, porque uno mira para atrás y ves un montón de situaciones tuyas, mías. Que bueno, ven. está bueno que cada uno se reconozca. ¿sí? Entonces, eh, nosotros no podemos cambiar a nadie, eso lo decimos siempre, pero sí podemos modificar nuestro estado y en resonancia el mundo se va a sincronizar como yo lo estoy eh, percibiendo, con la cual voy a ayudar al resto inconscientemente a que se modifique a través de mi resonancia. De la otra forma, la intolerancia trae más intolerancia y estoy resonando y haciendo que el mundo sea más intolerante. Entonces volvemos a las primeras charlas del año pasado, la corrupción es exactamente lo mismo, no podemos solucionar afuera, solo en nuestra conciencia para que resonemos todos en conjunto a través de la unión y cambiemos y modifiquemos el estado de conciencia se entiende claro, bueno, no, solo, no sería solamente en la corrupción, sino en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Por eso no hagan fuerza, no trabajen. Sí, ocúpense, que es distinto, pero trabajar, esfuerzo, no. Porque si no van a generar una frustración e intolerancia. Entonces la aceptación, la unión sería el amor a mí mismo, eh, de la creencia, mi paz interior, para poder observar al otro, que es parte de uno. Y entonces estar unido. ¿A qué es lo que siente el otro para ser como es? Y ahí empiezo a trabajar y me olvido del egocentrismo, que es la intolerancia. Hablaste de la aceptación, recién la nombraste, chiquitito, la aceptación. Sí, la aceptación. La aceptación del otro sería aceptarme a mí mismo. Cuando yo me acepto a mí mismo, recién ahí puedo aceptar el otro. Si no me acepto, no voy a aceptar nunca al otro. Si es un espejo siempre. Siempre Ahora, estamos sí te voy a hacer una pregunta si, eh, si lo, to lo tomáramos como la intolerancia lo tomáramos sim simplemente como un calificativo y por ejemplo yo te digo hay algo que me provoca eh, que no soporto que es, es una intolerancia por ejemplo te pongo un ejemplo estúpido ¿eh? no, sí. no, no soy intolerante a tener un problema de banco o soy sea, soy intolerante a tener un problema de banco. No me lo banco, no, no lo tolero Bien. tener un problema bancario, digamos. Ese este, es tu miedo. Es un miedo, exacto. Bueno, ese es tu miedo. Por eso vos podés elegir tu nerviosismo eh, a no tenerlo, eh, ¿sí? esa ansiedad, adrenalina, como quieras llamarlo, a poder tratar de lograr eh, la estabilidad y no tener un conflicto del banco, pero si te provoca intolerancia, quiere decir que estás eligiendo este, lo que no podés aceptar de vos mismo. Por eso no te estarías amando. Sería más normal tener nerviosismo, digamos, sentirme nerviosa hasta el momento de resolverlo, a sentirme intolerante sí. a tener el problema, a cuando llega el problema, por ejemplo. Bien, y el nerviosismo igualmente, eh, también es una forma de entrenamiento para ir confiando cada día más. Y dejar de tener tanto nerviosismo. A medida que vamos teniendo seguridad y aceptación y unión, vamos perdiendo el nerviosismo, eh, pero sí eh, nos ocupamos y aceptamos y vivimos con menos eh, velocidad, o sea, más tranquilos, paz interior. ¿sí? Yo yo eh, me quedé pensando en, en bueno, siempre lo mismo, ¿no? Esto de activar el observador para poder eh, reconocer las emociones que nos están atravesando. Eh, el, el estrés. Eh, a mí me parece que juega como un papel acá bastante, no nos permite observar. Eh, para bajar el estrés habría que, va, digo yo, ¿no? Bajar el estrés para poder observarnos. Bueno, cuando el estrés es muy excesivo como dijo Cristina nosotros perdemos la capacidad de observar porque estamos viviendo en ese egocentrismo de miedo pero eso no tiene que ver con que seas intolerante ¿Está? vos podés encerrarte en un miedo y no poder este, moverte, no poder avanzar no poder resolver, no crear pero eso no tiene nada que ver con la intolerancia muchas veces dijo dice la gente, bueno está así porque está muy nervioso, eso no es un justificativo no tiene nada que ver una cosa con otra este, la intolerancia es específicamente la pérdida de amor de un rumbo determinado ¿tá? entonces es una incoherencia total porque me estoy enfrentando a lo que más quiero, a lo que más amo no, no tolero que no sea como yo quiero que sea entonces empiezo a sentir más rechazo mi vida más se detiene todavía y causa más conflicto y más, más, conflicto y más este, eh, poco entendimiento en todo lo que estoy viviendo por la cual me cuesta cada día más sostenerme en este estado de orgullo. Ahora, el nerviosismo, el que tiene que ver con el autoestima y con un montón de falta de conocimiento, ignorancia también, es nerviosismo, porque cuando nosotros empezamos la radio teníamos yo particularmente mucho nerviosismo, porque eh, es nuevo, porque no sé cómo esto va a ser, y si yo voy a poder eh, rendir las expectativas que yo me había marcado, entonces yo estaba no confiando en ese momento porque en mí mismo, porque para mí era algo nuevo, entonces ese nerviosismo me tenía en alerta. El tema es cuando yo no pueda manejar ese nerviosismo, que es un estrés muy excesivo, y que de alguna forma me prohíbe crear y, y poder decir las palabras que quiero decir. Entonces, bueno, ahí ya me encuentro con un conflicto de otra manera, que sería este, de autoestima, algo que no puedo superar, ¿sí? Bueno. Sí, bueno, está bastante ¿Eh? entrelazado eso, ¿no? La autoestima con, con, con el, nerviosismo. el nerviosismo. Que se provoca ante una situación, ¿no es cierto? Sí, por eso. No, en, por realidad, personas... ¿Sí? en realidad, la autoestima no es una desvalorización de uno mismo. Claro, es una desvalorización de uno mismo. Por eso digo que si yo tengo siento nerviosismo, no me estoy eh, reconociendo, no me estoy valorando. Y entonces sigo sintiendo esta inseguridad que me causa tanto estrés para poder generar esta frustración de no, no creer que soy como quiero ser. sí O la autocrítica sale después, ¿no? de sí. haber pensado que no, no fui como yo hubiera querido ser. Y ahí se disparan todo lo que nosotros ah. manifestamos en un montón de programas, que son los síntomas, ¿no? una agudización de un sentir determinado durante mucho tiempo, ese estrés va a canalizarse en un pensamiento que va a generarse en una parte del cuerpo localizado. Y ahí es donde sale el síntoma que le decimos enfermedad. Entonces reconocer todo esto nos ayuda a tratar de vivir mejor en paz para poder aliviarnos y no encontrarnos con, con un estrés localizado que se produzca esa, ese síntoma. Así que todo esto es información que nos ayuda continuamente a, a poder reconocernos y entrenarnos a vivir de eh, una eh, forma más saludable, para que todos nos ayudemos entre todos. ¿sí? ¿Les gustó hasta ahí? Sí, me, Entonces me dejamos. activar el observador. -activar bueno. el observador. <ríe> Entonces me parece que lo dejamos ahí y sería algo específico, muy lindo para que la gente lo tome como herramienta y pueda trabajarlo en, en, en su observador, ¿no? ¿Les parece? Sí, perfecto. Dale. Hola, Cari. Lo, hola, si vos lo decís, así es. <risa> sí, bueno, pero capaz que había más preguntas y está bueno también. El tema es Tal que cual. me parecía que ahí estábamos bien, que habíamos sido claro con el tema del nerviosismo y, este, y la intolerancia. Tal cual, clarísimo. Como siempre, un gusto escucharlo, felicitaciones, muy buen programa. Vos hablabas del nerviosismo, del principio de la radio, y el sí. manejo que ya tenés, tanto sea en los temas como en tus tiempos, ¿no? Esto que pudiste lograr con el tiempo en comprimir todo lo que vos querías saber, lo justo y necesario, ¿no? Para aquella Bien. gente que esté escuchando. Ya ya que que, ya que aportaste con esto, que aporta también al, al trabajo en conjunto, de alguna manera yo tuve la resonancia de tenerte a vos Karina que me hayas invitado a hacer el, el programa. ¿no? De alguna forma algún pensamiento mío ha resonado para que vos me veas de determinada manera, por la cual vos me transmitiste esa seguridad a mí para que yo pueda estar acá, que a mí nunca eh, me hubiera visto de esta manera hablando en la radio. Este, pero sí quería comunicaros pero no me veía, eh, no me visualizaba. Y vos de alguna forma me veías y bueno, confiaste en mí y yo no confiaba en mí, así que ese nerviosismo que generaba este, también fue vencido a través del apoyo y de la unión de que vos me transmitiste día a día con esa confianza de insistir y que sí, que vos podés y que todo esto que, que fuiste haciendo como un trabajo natural de coaching pero natural, no, no como... No digo, con título. No con título, sino con, desde la programación del de, de amigo, desde de la unión y de, de otras de otra formas. Así que bueno, todos nos necesitamos, así que gracias de Karina forma. y bueno, muy lindo haber estado acá. No, eh, seguís estando. Sí, sí, seguís estando, acá, se cierra. Hoy. Se, se hoy. cierra, pues se cierra por hoy. Pero esto que decís, son, uno es un instrumento que quizás ni sabe qué título tiene o cómo se llama, sí. pero es un instrumento para, para otras personas. Lo que quizás sí. yo veo en, eh, en vos o en otros, en Delia, en Cristina, lo veo de una manera y, y acciono a raíz de lo que yo estoy viendo. Pero La quizás Cristina, claro. Cristina tiene... Eh, lo que yo hago lo, lo utiliza de otra manera. Esto es ser un instrumento para el despertar de otro, aunque quizás no tengamos claro qué tipo de instrumento somos. ¿Se entiende sí, o la pero, no, es que seguramente una, No, no. No tenemos claro qué instrumento somos. No tenemos Tal cual. Que, No, no tenemos claro. No. Lo hacemos. Bueno, pero, pero lo importante que el otro está para mostrarte lo que sos entonces en este caso tanto como cosas negativas como positivas eh, uh -huh. las puertas que se abren tienen que ver con lo que yo interpreto siempre como lo que es un feedback ¿tá? cuando es negativo decimos no, no quiere decir que sea verdad pero de alguna forma estoy mostrando algo para que la gente crea que soy esto y de la claro. misma forma en una forma positiva yo digo yo no creo que sea para hablar en la radio te decía yo vos y vos confiaste en mí, me insististe, y yo hoy me veo lo que yo no me había visto. Y entonces me alegra mucho haber llegado hasta acá. y seguir, ¿no? Y continuar, como decís sí. vos. Pero me está cerrando, Dani, no. ya van dos. Es el presente, es el presente, solo hasta acá. Mañana es una ilusión. Me gusta tal seguir, cual. estamos contentos y felices de estar acá, pero siempre estamos hablando desde hoy, el presente. Tal cual, tal cual. Bueno, bueno chicos... No Muchísimas gracias. gracias, gracias. Gracias a vos, gracias. El próximo martes. Y así pasó ADN Emocional con este equipo maravilloso de este martes para abrir las puertas de este consultorio virtual, como decimos, de emociones, el próximo martes a partir de las 15.15. Quédate en el magazine, último tramo de... Ya venimos.